mi invitado de esta noche que es Cristian y Natalia, Cristian que se ha hecho viral en los últimos días por una situación que ustedes van a escuchar y van a ver, bueno, aquí en TikTok van a escuchar nada más, eh, pero parece que ya se arregló acá, pero para la gente que está en Facebook, YouTube y demás, lo van a, lo van a poder, poder ver. Bien, vamos a mandar el link aquí. Listo. Ahí está. Parece que ya se conectó Cristian, pero falta eh, editar nombre, se, editar nombre, ¿no? está Cristian, ¿no? Ya apareces aquí en la pantalla Cristian, pero eh, falta que... Prendas, ahí debe de haber tres puntitos, debe de haber un micrófono, ahí como un logo de un micrófono y un cuadrito como con un muñequito. Dale clic ahí al micrófono y al, al cuadrito con el muñequito, dale ahí y te va a decir que si aceptas la que, es, que sirva el micrófono y la cámara. O sea, hay un problema ahí medio raro porque ahora no está entrando mis mensajes que, que le estoy mandando. Pero pues que no es mi internet. Sí está en línea. Pero mi audio no entra. Listo, amigos. Solamente eh, ahí en el cuadrito dale clic a donde está el, el cuadrito y el muñequito. Y dale click donde está el micrófono. Y ahí te va a decir que si aceptas la cámara y si aceptas el micrófono. Dale clic en los cuadritos que te aparecen ahí en donde dice tu nombre. Puta madre! No está pasando el audio. Ya esto se conectó desde otro dispositivo y no. A ver. Ah, bueno, toda la gente que me está viendo en ese momento, denme un segundo, vamos a ver cómo solucionamos esto de la entrevista. Eh, ya le mandé audio aquí a Cristian. Cristian ya está conectado, pero su, su cámara y su micrófono están desconectados. Dice dispositivo no, no, no conectados. Entonces, ahí tenemos ese problema. Esperemos que, que Cristian pueda solucionarlo dándole clic o algo para que... Para que pueda entrar. Ya escuchó mi audio y bueno, vamos a, a esperar a que entre. Cristian se hizo, pues, eh, tendencia en estos... Yo creo que lleva un día, dos días de tendencia. Se hizo viral su TikTok. Sí, se hizo viral su TikTok porque eh, muestra su vida eh, con su novia y sus hijos. Pero, bueno, su novia y sus hijos... No son como los imaginaban o nos imaginan ustedes. Cristian eh, tiene una vida diferente y, pues, nos va a platicar acerca de, de esta vida diferente que tiene. ¿Sabes qué? Puede hacerle una videollamada. A ver, vamos a hacer una videollamada. Si no logras eh, conectar ahí dándole clic al cuadrito donde está tu muñequito y el micrófono, te hago una videollamada. Y entonces con videollamada también te puedo poner en pantalla en la transmisión, ¿sale? Pero te voy a marcar desde otro teléfono. Vamos a ver. ¿Cómo me llamo? Sí, aquí quedo. Ah, sí, me mando el, el contacto. ¿Y ¿Cómo se llama? Ah, sí. Ah, sí. ahí está, entonces acá voy ay gracias aquí voy este, añadir al grupo, no mensaje, no ¿Qué es esto aquí tenemos a él, sí ok de que lo vemos, lo vemos. De que lo vemos, lo vemos. Ustedes nerviosos, yo tranquilo. Ustedes nerviosos, yo tranquilo. Hola. Hola, Cristian. Así mejor, Cristian, porque mira qué te, problema teníamos. Dame un segundo nada más entonces para compartir tu pantalla. ¿Qué te parecía ahí? ¿No podías poner el, la cámara, verdad? No, es que era difícil eso, ¿cómo no sé entenderlo? Entonces, complicó harto. Bueno, mi hermano, ya ahí nos estamos viendo. Estamos en pantalla. A ver, te voy a poner aquí para que te vea mejor. Aquí tengo la selfie. Perfectísimo. Ya acomoda, acomoda tu teléfono y vamos a iniciar esta noche... Primero que nada, pues es algo para, para ti, para tu familia. Natalia sí. se llama tu novia, ¿verdad? La, la que está aquí presente, la de saco rosa o de chaqueta. Ok, Natalia. ¿Y cómo se llaman tus hijos? El niño se llama Daniel Adolfo y la niña se llama Lady María. ¿Alita María? Lady María. Lady María. Exacto. Muy bien. De hecho, si quieres, el micrófono, déjalo. A ver, suelta el micrófono y yo, yo te digo si se escucha bien. Suéltalo. Ahí. A ver, háblanos sin que to toques el micrófono. ¿No se escucha? Ah, no, sí, lo tienes que agarrar entonces cerca. Sí, sí, lo tienes que tomar cerca. Sí, sí, porque si no, no se va a escuchar. No, porque así... Sí. Ya, pues, voy a decir lo que más fácil. Es más fácil así Cristian, pues bueno, bienvenido, buenas sí. noches Cristian Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde México sí. Voy a empezar la transmisión también en México. otra red social Y bueno Cristian, pues te has vuelto viral en estos últimos dos días por tu TikTok, ¿es cierto? Ah sí, me he llamado cuenta, es cierto en tu TikTok, ¿qué, ¿qué empezaste a subir? ¿Por qué es que la gente comenzó a compartir tus videos y tu cuenta de TikTok? Ah, porque esto llamó mucho la atención, les despertó curiosidad. Les despertó curiosidad. Cuando tú abriste TikTok, ¿qué intenciones tenías para, para subir contenido? ¿Cuál fue tu intención? Ah, pues, por el futuro que tengo, por el... Por el yo soy ese grupito de personas aquí presentes de mentiras... Sí, bueno, siendo sí, tus hijos y, y tu novia. Vamos a empezar desde el principio. Yo te quiero conocer, Cristian, estás en Colombia, ¿en qué ciudad de Colombia vives? que okay. se llama Bogotá. En Bogotá, Colombia. Y actualmente vives con tu familia, con tu novia, tus dos eh, hijos, o vives con alguien más. Correcto. Vemos aquí todos, todos incluidos, familia y, y estos. Y los futuros. Muy bien. Eh, cuéntanos un poquito de cuando niño. ¿Cómo eras cuando eras niño? ¿Fuiste estudioso en la escuela? Sí, me de primaria a bachillerato. ¿Te, ¿Te fue bien en la escuela? ¿Eras un niño Prima, que.? Arriba, bachillerato. ¿Eras un niño que tenía muchos amigos o, o no tenías muchos amigos en la escuela? Al principio cuando estuve ahí muy pocos amigos y sí y fue bueno, regular, fui regular. Fuiste regular y tenías pocos amigos en la escuela. Sí. Okay. El último fue, pero noveno. No, bueno, conocí al el que no que tengo mano derecha de nombre Javier. Okay. Y me supe entender con él. Te supiste entender con él. Muy bien, eh, ¿cómo te trataban en casa? ¿Tu papá, tu mamá? ¿Cómo se comportaban contigo? Siempre ahí, nosotros sí, tenemos un mojo, sí, serio, estricto. ¿Era estricto a tu papá? Sí. ¿Tu mamá también era estricta? Sí, me tocaba a mi mí Estudiar, ponerme pilas y todo, que me fuera bien, me tocaba. Claro, ¿tenías otros hermanos? ¿Tenías más hermanos o fuiste hijo único? No, tengo tres hermanos más. ¿Tres hermanos más son más grandes o más chicos que tú? No, todos grandes. Todos grandes, tú eres el más pequeño, tú eres el más chico. Así es, el, el último de todos, sí, de los menores. ¿Tus hermanos ya están casados? No, está en unión libre y el otro, el mío está soltero, el que le sigue, me sigue a mí. Ah, está soltero. De rango menor. Muy bien. Conforme fuiste creciendo, eh, ahorita vamos a llegar al momento en el que conociste a tu novia y a tus hijos también. Primero quiero saber sí. un poco acerca de ti, cuando como fuiste eh, creciendo, ¿tuviste algunas novias? Buenas veces, sí. La, la primera que tuve fue como es de los 14 años y fue aquí enseguida en mi casa, al ladito. ¿Una novia sí. ahí al lado, al lado de tu casa? Sí, y, y vecina. y Pero era. Y, y una hija, sí, pero esa era como dos años menor que yo. Ajá. Tenía como 12 años y yo 14 en el tiempo. Ok, ¿y te llevaste bien con ella? Ah unas veces sí, otras veces era ya como ha sido, pues hoy ya también sí, pues cosa sería con ella River Berraco. ¿Cuánto tiempo estuviste de novio con ella? Ah, un año, año y medio Un año, año y medio, ¿actualmente cuántos años tienes Cristian? como así? ¿La última vez? Eh, ¿Cuántos años tienes ahorita? ¿Cuál es tu edad? Ya ahorita, uh, ya ahorita tengo ya 27 años. Todavía estás joven, 27 años todavía estás joven. Ok, ¿y tuviste alguna otra novia aparte de la vecina? Sí, tuve otra por allá en compensar, pero ya era a los 20 años, ya tenía 23 años, ya era mayor. Ok, ¿y qué pasó con esa novia? Esa es lo que tiene primero que todo es como especial, sí. Pero me enamoré de ella, es normal. Y lo último está hoy, y el día con otro, con uno que conoció en el Ricardo de bueno, Bogotá, Colombia. O sea, se fue con otro. Sí, la mamá, lo, lo, que, la, que, sí, quiere que ande más con él que conmigo. Oye, ¿y cuánto tiempo duraste con ella antes de que se fuera con el otro? al principio fueron como dos años y medio, los lo últimos fueron ya raticos de vez en cuando que nos veíamos. ¿Ella, ella te quería? Algunas cosas, otras veces eh, era como muy interesado lo último todo, me pedía mucho de todo. Te pedía, te pedía era, plata. Gastos todo, pero ya era muy poco que, que quería de mí, besitos, todo, sube y le fue cambiando. Sí, ver, por ejemplo, ahorita que está Natalia con nosotros, Natalia que es tu novia, eh, ¿no hay problema con ella de que tú estés hablando de tus exnovias? Ah, no, no ya, ya también ha tenido experiencia, ya como las cosas cambiaron, ya de lo que llamamos nosotros, hasta, ya, ya no Natalia es que no. Natalia fue tu tercera novia después de esta chica que dices que se fue con otra persona por, por muchos porque vez que tuve fue una, una que me salió lesbiana en molinos y otra que fue goza y me tuvo por interés pero no nunca tuvo nada conmigo ni la lesbiana conmigo ah ok ok, después de esta novia que que terminó eh, pidiéndote plata, que se fue con alguien más, tuviste otras eh, chicas que pudieran ser tus novias pero al final no, no fue bueno no fue bueno. No, ninguna. Ya, ya para, allá, ya he estado ya ahora con Natalia hoy en día. Muy bien. Vamos a, al inicio, yo estuve revisando tu Instagram y me di cuenta que antes de que tuvieras a Natalia, antes de que tus hijos estuvieran así de grandes, tú empezaste con, con un bebé. Ese fue tu primer, eh, tu primer compañero. ¿Quién era el bebé? El fue este. Ahí está. Este niño. El niño fue el primero, pero estaba bebé, o sea, lo tenías en brazos, lo llevabas a todos lados en brazos. Él era un sí, ese, que te lo llevaba primero que todo ya pues, me un pueblo, y después ya es responsable y la leche, todo, y, y ya todavía no, no había estado, ese era pero de la, bueno, de la otra, de la se fue con el otro se sí. llamaba Karen se llamaba se llama Karen la chica que se fue con el otro sí pero está en verdad está, está entre plazos sí. y mamá como mamá adoptiva ah okay okay entonces Karen era tu tu exnovia y de ahí nació tu hijo por eso lo tenías pequeñito pero pues como se fue con otro tú lo cuidaste desde chiquito sí y, y, y, y creo que con ese hicimos esa historia con la especial de sí, que nosotros eh, jugáramos a eso, hiciéramos eso. Entonces, salió salió con, el hijo. Lo, lo último, lo último sí, cuando nos dejó a los tres, sí, sí, Karen. Que no fuera por Natalia, sí, sí, sí. Tenido, que no hubiera tenido quien ayudara a ellos. Claro, Karen sí conoció a su hijo, o sea, obviamente lo tuvo pero tú se, lo, tú se lo mostraste, ¿tú le dijiste cómo se iba a llamar sí. y todo? Cuando, cuando la, la tuvo al principio, sí, tomó unas fotos y ya el este último poco le gustó, sí, ya no. Más que todo, tomábamos fotos, pero conmigo nomás, con ella casi no. Ok, entonces, pues ella se va y te queda solo con el niño... Y, y, y na, nada más tenías el niño y lo llevabas a todas partes. ¿Qué comenzó a decirte la gente que te conocía que llevabas un niño, un, un, un bebé, este, a todos lados? ¿Qué te decía sobre el niño? Sí, sí. Es cuando estuve muy poco, pero ya creciendo ya lo llevaba cargando. No pues ya era así de pelo y de cara así ¿Cuál? mucho llamó la atención hace un año hace un año creció este, ¿cómo es que creció? ¿Tú, tú, lo, ¿tú lo hiciste que creciera? ¿cómo fue eso? Sí, al principio fue primero como un bebé así de brazos sin pelo, ya está en el último estoy pues, saliendo un niño y, y, y hace un en su año, cuando estaba con ellos ella todavía no estaba Natalia todavía no estaba. Sí no todavía no estaba. Estaban eh, ellos solo bajo mi cuidado. Tú estabas cuidando solamente al niño. A los dos. Era era travieso es travieso ahorita todavía es, es chico es travieso. El niño sí se le gusta jugar con carros y todo. juega mandan un carro. Quería. Le gustan los Estoy carros. Viendo. Y los, los, mu los muñecos de Dragon Ball Z, los Maxtil. También los Maxtil le, le gustan. Eh, y bueno, te, él, ¿qué, te, ¿qué te dice de pronto cuando estaban solos, que no estaba Natalia? ¿Qué te platicaba o qué te decía? ¿Tú le enseñaste a hablar? Me gusta el juego a ellos, que nunca los dejarán ni nada, no, porque soy sí, sí, el mejor de todos, el héroe. El héroe. El héroe de su papá de ellos. Ok, y la niña, ¿cuándo salió? ¿Cuándo fue que encontraste eh, o que tuviste a la niña? Porque ahí no supe en tu Instagram, solamente vi el proceso del niño, pero de la niña no. de ¿Cómo es que se llama? Lady María. Lady, de Lady, ¿Cuándo, ¿cuándo apareció Lady en tu vida? aparición de ella, ella cuando el niño ya estaba grande y tenía como sus cuatro añitos. Es que él es mayor, como que cuatro o tres años que la niña. Entonces ella al principio en el tiempo era bebé ella le ponía la para diferenciar la ropa rosada de mujer. Ok, para diferenciarla. Ya, ya lo último, último creció cuando tenía los, ya los tres años, ya era grandecita, le salió pelo, todo. Así como la hay, pero, pero era un poquito más bajita, como a la altura de los hombros en ese, ese tiempo. Sí. ¿Y cómo es Lady? Ella creció un poquito. ¿Cómo es Lady? ¿Cómo? ¿Ella es traviesa? ¿Cómo es Lady? No, ella es muy juiciosa, ella le gusta de todo, las muñecas Barbie, le gusta, pero, sí, muy amiga, ya le gusta estudiar mucho, le gusta todo el canto. Sí. sí Ellos, veo que tienen uniformes. ¿Ellos van a la escuela o de qué uniforme es ese, ese vestimenta que tienen? Es, el de, es el de la escuela, sino que el problema es que la situación que tengo no, no me ha alcanzado, no, no he podido comprarles la suela porque a veces les toca educación física y artes. A veces les toca educación física y hay que mandarlos con el con el pants, ¿no? Sí, en la falta yo la subadera, y me la han en el colegio. Quiero, pregun ellos. Quiero preguntarte algo, Cristian. Eh, sí. ¿De dónde obtuviste el, el cuerpo, los rostros de, de los niños? Ah, ¿cómo fueron hechos? Ajá. Estaban eh, hechos de palos de, de, de escoba. Eh, de esa tela, una, una tela como ligera, como, como esa poli, ¿es? ¿no? Esa. Para, ah. Con eso fue, después la cabeza es de plástico, normal y normaliza, está amarrada un cordón, Ajá. después por ellos. Ok, pero la... la El resto de la ropa No está. La ropa es para que simule que es un cuerpo, que no se vea lo otro. Ok, pero la cara, ¿de dónde la obtuviste? Los rostros de los dos niños, ¿de dónde los obtuviste? Porque se parecen, ¿eh? Ah, entonces... Intento comprar las cabezas, entonces ahí los estoy pintando, les hice todo esto ah. para que me pareciera real. ¿Compraste las cabezas? Sí, pero entonces, ¿sabes todo? sé ¿Sí que los muñecos tienen los ojos así. No los voltean, cierran así. ¿no? ¿Abren y cierran los ojos? Sí, esto. No, yo los dejé así estafados para que no se, se levante. Para que no quede no, falso, no, no, sino verdadero. Para que se vea verdadero. Oye, ¿y, en, ¿en qué lugar compraste las cabezas? ¿En qué lugar se puede comprar esas cabezas en Bogotá? aquí en Bogotá le toca que vaya es al centro a la Jiménez o, y una vez que fui, pasé al Ricaute venden Maniquí, venden cuerpos, cabezas, brazos, manos ok, y ahí fue ah, donde pudiste comprar todo para tus hijos sí, pero la que más me hacía falta, la, la más importante de todas fue la mujer, harto Exacto. porque es la que más, más me llena mi vida, o sea, como novios y muchas cosas que formamos todo el grupo completo, el núcleo. De hecho, de hecho ahora vamos a preguntarte por, por Natalia. ¿Cuándo conociste a Natalia? ¿Cómo fue que la conociste? Este año la conocí después de que se fue la, la de Bosa, que terminamos y todo, que así, que solo, logré mucho y ahí ve una, la hice aparecer a este mundo para que nos conocíamos. ¿La hiciste aparecer en qué año? ¿Cuánto tiempo tiene? Esto fue en marzo, ¿no?, que apareció ella. De febrero. De febrero, fue en febrero que, que la hiciste aparecer. En el este... tema ya demuestra como... Más de medio año. Más de medio año. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué se llama Natalia? ¿Por qué le pusieron Natalia? No, ese nombre lo puse pero que yo miraba antes mucho a mi gorda bella y se llama la que Valentina, la, la que es placa, bella de la rosa. Uh -huh. Se llama así en la realidad, entonces puse ah. no sé ponerle eso. Esta, esa chica de mi gorda bella, eh, te gustaba verla en la televisión. una película, una novela, una novela romántica de amores. Sí. Que Orestes se enamoró mucho al principio ya cuando era gordo y después llegó a esa placa y era la misma persona. Ok, ¿y Natalia está hecha similar a la Natalia de la película? La, la verdad un, un poco se parecen yo tengo en mi imaginación hablando de mujeres rostros sí que uh -huh. se pudiera hacer la capacidad de que queden iguales físicos como a uno quieres hacer lo haría, pero ¿quieres hacer eh, a, a, a, como está tu imaginación quieres ah. que, que sea muy igual a una mujer como las que ves en la televisión? Detrás que vi cuando yo trabajaba en la empresa, así que he conocido personalmente en persona. Sí, ok. Es que ya tengo una y también una de que estuvo ha conmigo hace harto. ¿Te la recuerdas? Sí, te la recuerdas muy bien. Sí, no, sientes ganas como de salir y todo de hacer algo no de hombre. Ok, y Natalia, ¿cómo se porta? ¿Qué, qué, ¿En qué te ayuda Natalia? Aquí a cuidar a los niños, a, a, a, a, a otras cosas, sí, a lavarme y todo. ¿Ella lava? Y acompañarme todas las noches. Okay. ella ella duerme contigo todas las noches. Desde febrero, desde nos conocimos, ya, ya pasamos el medio año y se siente bueno. Me calientamos de todo, hablamos. Música. Ok, ¿de qué hablan, por ejemplo? A que me platiques sobre algo. ¿Por qué se agacha ahorita? ¿Está está penosa de la llamada? ¿O por qué se agacha mucho? Hola. Como algo ah, que quería hacerse al lado mío? Ah, ¿quiere? Se van a hacer esa allá. Ah. Para mirar la cámara. Ya, ya sí, sí. Pues bueno, mientras los niños que, que estén allá jugando, y bueno, ya tenemos aquí a Natalia. Natalia, buenas noches. Un gusto saludarte. Eh, ¿Los lentes, los lentes de, de Natalia, si ¿sí tienen aumento o simplemente en su outfit? No, no, no. no, no, no. tiene la unca cerrada, ¿no? la de pero que los labios, Nico, que se ve ahí. Sí, ya es de boca cerrada. Es de boca cerrada. Oye, eh, y bueno, con Natalia hay, hay besos, hay abrazos, hay de todo. Bueno, se, se cortó la llamada en lo que, cuando le hice esta pregunta ¿eh? interesante, vamos a esperar a que, que vuelva a entrar. Se está reconectando. Y bueno, si tienen algunas preguntas, por favor. Yo ahorita lo que estoy preguntándoles para conocer todo lo que lo que hay detrás de, de la historia de la familia. Y, y, y vamos a ir adelantando poco a poco. Ya me está llamando. Nuestro amigo nos está llamando. A ver. A ver. Es que él también me está llamando. Me está llamando y por eso no... Ah, es que me está llamando al otro teléfono. Sí, sí. A ver, ahí esperemos que, que ya nos conteste. Que estaban recortando. Sí, no te preocupes, aquí estamos, aquí estamos. Entendemos que también eh, es un poquito complicado ahorita. Ya es de que ya para mí la he cuidado. Natalia, ¿cómo se llama Natalia? ¿Cuáles son sus apellidos de Natalia? Ya es Ortiz Moreno. Natalia Ortiz Moreno. ¿Cuántos años tiene Natalia? A ver, la, la, Ya veintiséis. 26. ¿no? ¿27? Ya hace poquito, hace... ¿Cómo hace 15 días ¿Sí? o dieciocho? ¿no? Sí, cierto. Le, le hiciste un pastel y le cantaste la, la canción de cumpleaños, ¿verdad? De todo. No, es como... Sí. Compré las una mujer, sí. Yo le hice todo, le Sí, le celebraste. ¿Qué, re... qué, le... qué regaló te le diste? ¿Cómo así? ¿Qué, ¿Qué le regalaste de su cumpleaños? Una chocolatina grande y está por aquí la caja, por lo que tiene y Oye, a ver, déjame ver la chocolatina. Oh, ahí están las chocolatinas. ¿Sí le gustaron los chocolates? Sí, le he gustado y está aquí en Bogotá, son como 8 mil pesos. Ok, en Bogotá 8 mil pesos. Eh, ya que ahorita no están los niños, pues que ya también es establecito, puedo hacerte algunas preguntas en fuertes, bueno no fuertes, ¿no? Más íntimas. Y es. Y otra vez se me fue con la pregunta íntima. <risa> se desconectó. Vamos a esperar a que se conecte. Ya no voy a volver a preguntar esto de, de la cuestión íntima. Porque cada que le pregunto se cancela. Entonces eh, voy voy a evitar ya la, la, la pregunta. A lo mejor a lo mejor este, Natalia evita esa, esa pregunta. Ya no la voy a hacer. Y esperamos que se reconecte. Bueno, vamos a, a volver a llamar. Es que yo creo que sí si Natalia se enojó, dijo que, que eso no era tan para eh, exponerlo en, toda la, en vivo a toda la gente. No te preocupes, mi amigo Cristian y Natalia, pues seguimos con ustedes. Eh, entonces, ¿se conocieron? ¿Se enamoraron? ¿Poco a poco tú, tú, tú la tuviste que enamorar o, o ya de inicio ya estaba enamorada? Al principio pasamos un tiempo de amistad y después... Ya me apreció, nos cogimos confianza. ¿Qué le gustó? La que yo, un punto en que me quiso. ¿Qué le gustó de ti? Mi detallismo, mi generosidad, mi humildad. ¿Qué te gustó de ella, Cristian? Muy, muy sincera, amigable. Muy, como le dijera, generosa. Generosa. Conmigo, así, generosa. Nos conocimos. Y, y, sí. Usaba llamarme mucho y todo, preocuparse por mí. Oye, y cuando le dijiste, vamos a vivir juntos, ¿ella aceptó de una o tuvo que hablar con sus papás? Porque también tiene suegros, ¿no? Sí, ellos están ahorita en Pontibón. Casi todos los sábados, que de los visito, pasamos por allá y ya están viviendo. ¿Qué te dicen los suegros de, de Natalia? No, siempre la cuidé mucho y eh, eh, se sí, pendiente de ella, que eh, también ella los llame a todos a ellos y todos los sábados vayamos allá a visitarlos y todo. Oye, ¿y entonces con Natalia no has tenido hijos, ¿verdad? La verdad, tiene aquí una, así una, como de tres meses. Es que le va a tener un tercero. Ah, va a estar embarazada de tres meses sí, todavía claro, no le ha salido pero ya de aquí aquí seis meses, nueve meses que sale, ¿cierto? cierto o sea, ya, okay. pone, ya, okay. ya se va a poner más grande se, se, la se, se va a inflamar la, la panza, claro y bueno, Natalia cuando están solos ¿te habla? también, sí ya lo entiende harto y me queda que hasta le, le guardaron una, que tenía una ruanita y todo. Y de cumpleaños le regalaron pues como una chaqueta de lana. Ok, le regalaron una chaqueta de lana. ¿Qué te dice Natalia cuando están solos? Cuando estamos solos hablamos de todo, sí, que la caricia, que cosas y sí. es, expresar lo que siento y todo. Claro. Lo que, también lo que siento a mí y si me quiero o no. Fíjate que cuando uno tiene una pareja ya de años, eh, pues ya como que cuando se va, se va uno a dormir ya no es la misma pasión. Ahorita que están recién conocidos todos los días, ¿cuántas veces a la semana ustedes tienen intimidad? Otro, sí. muchas veces, pero a veces, a ratos. Pero ya embarazada no puedo con Chile hace años, pero si todavía tiene eso, antes no puedo todavía. Ah, ahorita, cuando, cuando están embarazadas no no se puede. Cuando. ¿no? Ah, sí, tocar suavecito. Tocar suavecito sí, sí claro. Estoy, ya. Con el lo, lo lastima y eso, eso es delicado, sí, ¿no? sí sí ya no la puedes mover a, a, a hacerla como tú como tú quieras. Empezó hasta salir con Natalia en la calle. a ¿Dónde la llevas a la calle? Todos, todos los sábados vamos para donde ellos, y al último vamos a porque hay un parque de Montibón bien bonito. Y nos quedamos habla, hablando, y, y ya empieza a anochecer ahí. le okay. y y ponemos música. Tengo buenas canciones de enamorados, como la melodía, todo eso. sí y Los domingos y ya comemos para diferentes lados y todo. También hemos viajado y todo fuera de Bogotá. Ok, ¿qué te dice la gente cuando, cuando te ve con Natalia? Siente... Ahí está una muestra de cariño. Dale un beso, dale un beso. Si, si tienes ganas de, de besarla, no hay problema. Aquí sabemos que es, es puro amor. Ya no marido y mujer. O sea, no, todavía no sabía que ya la marido y la mujer no eran novios, ¿no? Todavía no hay boda. No, que... ¿Sabe? con Lo que se me dijo, la gente que era lo que me decía, siempre asom asombraba mucho, ¿cierto? Al principio, antes de la fama, la entrevista y todo, desde de meterme a TikTok, grabarme y todo, tomarme fotos, todo. Sí. Crear que era, y que sean que yo trabajaba como los que bailan. Aquí con ah, la muñeca, sí, ¿no? la sí. La la plata, así.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 Son pintados como de, de ese color, son como un color pastel, como rosadito. Como rosadito, color bueno, pastel, sí. Pues ya tiene uno rojo, pero ese de vez en cuando lo he echa así. Que hace lo hecho el día que íbamos a Paca, y iba abajo de Oaxaca. Ajá. Bogotá y la irse se sí, la mayoría que anda, mucha gente impresionaba, así decía es que ese hombre tan fuerte cargando una señora, así era, todo el mundo decía, ya era Hércules, Superman. Y no. <risa> ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto yeah. pesa Natalia? Así como la carga en verdad pesa por ahí como unos 20 kilos o 30 kilos. Está pesadita. O sea, está pesadita. Y además, qué la por llevar eso el bolsito y todo, entonces mm. no, que yo no he mirado el modo de cómo hacer para que camine así como andamos, pero de pie no he no mirado en venta, no, no sé, no es que me ocurre. Ok, oye, y cuando sale Natalia ¿se, ¿se viste sexy? ¿se pone algunos tops, algunos unas falditas, pantalones apretados? ¿Eso se lo pone? Creo sí, no, que que okay. para, para allá en el centro a mirar, porque sí. okay. cuando la pongas y la apretadito se vea Melones. Se ve, a, se ve. A, a, a, a su tiempo. Melones, sí, ahorita no alcanzamos a ver el cuerpo de Natalia, pero... Pero, pero por el momento sí, puede ver todo completo, pero está por ese pantalón, pero que no está apretado, entonces... Claro, ahorita está... Ahorita está, pues, ya, este, está en pants, pues, está descansando, o sea, lo entendemos, pero los hombres, ¿no, no sientes que, que la ven? ¿No sientes celos de que otros hombres la vean? Algunas veces, sí, de ayer, creen, ya, ya, no hay que me paso, no hay que pico, la ventana del puso, fui yendo ayer a, a, a un, sí, Man, yo no sé, acercándose así, de forma como, sí, algo que no me gusta y a tomarle foto y yo no me acordé que era famoso, me puse bravo con él y todo. Ah, no, o sea, te, le tomó fotografías y yeah. tú te no pensaste enojo, enojado. <risa> Como si fuera ponerme pues, celoso. Bueno, yo dije un poco de cosas y me estaba oyendo y todo, perdónenme, porque es que no, no me acordaba que era famoso. A mí se me olvidó. Sí, ahorita eres muy conocido y vas a ser mucho más conocido. Eh, pero, ajá. pero sí ya la próxima ya que soy famoso bueno, mi posta ya no post seguro vas a hacer la sensación y natalia también eh, va a ser la sensación porque se ve que es una bonita pareja tienen sus hijos están estables está embarazada de tres meses ahí están los, los niños también viendo oye y en la noche los los niños se van a otro cuarto o cómo haces esto con Natalia frente a ellos nos no duermen ahí vez que se me asustó ella ¿Por qué? Y algo que apareció y pegó un grito. ¿no? Y la, y la, yo me acerqué a ella, y le damos allá a mi cama. La dejamos ahí en el medio para que le pasara. Sí, se asustó a veces, sí. Pues imaginaciones y ¿sí? fantasmas y todo. Y haces por pesadillas a veces. No le pasa lo mismo cuando es chiquito, algo así. Sí, claro, claro que se espanta de chiquito. Oye, tú estás consciente... ¿tú estás consciente de que eh, pues tú hiciste a tu familia? ¿tú la creaste? ¿tú estás consciente de que ellos son muñecos? Sí, la verdad porque yo estaba así solito y yo como debo mucho debo de los 20 años más que más me, me tocó los 20 años arreglar mi vida, el colegio que aguanto pues por eso no y, no, y, y de ahí fue como yo las cosas bien con la que se fue con la Karen Sí, sí Ok, entonces, eh, te sentías solo y quisiste eh, hacer tu, tu familia. ¿Por qué decidiste tener hijos, por ejemplo? ¿Por qué no solamente una novia? ¿Por qué decidiste los hijos? Ok, entonces, por lo que hago difícil. Acá uno no tiene amistades ni nada, ¿sí? Uh -huh. Y es difícil, no, no no puedo conseguir a nadie más, ni por página, ni nada. así por adelantarme y todo. Quisiste primero tener hijos para que te acompañaran. Simular. Simular tener hijos. Eh, y después tuviste a Natalia, ¿se te ocurrió hacerte una novia? Sí, bueno, ya, ya estaba, por lo que ya estoy ya en etapa adulta ¿tonto? entonces, pues, Okay. No ocurrió en la idea. ¿Qué te dice tu familia con respecto a esta familia que has formado? No, que será mi sueñito, que sí... No, por si sí, que mi futuro y todo ok, pero ¿te, ¿te apoya tu familia con con esta familia que has creado? ¿te apoya? Sí, ya, ya me entienden y todo aunque me han dicho algunas veces que en bueno, algún día llegará la mía pero pues no no confío ni nada, yo que es como orgulloso y suerte, o milagro oye, eh por ejemplo, si de pronto una muchacha se interesara en ti, ¿tú dejarías a Natalia? Ah, como te si llegara una vez, verdad? Ajá, exactamente. Si llegara una mujer, una amiga, alguien que te conozca, ahora que vas a empezar a tener mucha gente que te sigue, que alguien que, que quiera platicar contigo... Eh, no se va a poner celosa Natalia, tú harías a un lado a Natalia por tener una relación con alguien que comienza a platicarte. Claro. ¿no? pues primero que todo toca mirar. Plan. Termine. Pero si llega ese punto y todo que ya quiere tener algo conmigo, ser muchacho, algo así uh -huh. ya ya ya esto de recuerdos, para ir a en un baúl en un sótano, así como una guaca. Ah, ok, ok, entiendo, entonces si llegara alguien que, que empezara a tener una a salir contigo a relacionarse contigo entonces guardarías a ah, Natalia y guardarías también a los hijos Aunque okay, bueno, por un lado ellos como están, no sapean no piden, no molestan ni nada pero, pues, ya, ya después ya aprendo lo de verdad. Lo de verdad es un poco mejor porque ya uno tiene con quién hablar y todo. Pero, mira, pues sí, aprender y todo. Darse cuenta que no hay es que lastimarán ahí los sentimientos. ¿no? Que de, ok. Responsable. Oye, desde que está Natalia contigo, ya no te sientes solo, no, no te sientes triste. Eh, y ya no hay peleas. No, más que todo ya siempre como así la especie como una novia, todo lo mismo, pero más divertido porque siempre salir con la chica es divertido, todos los fines de semana sí. y en horas de la tarde que es mejor ah, en eh, los fines de semana te diviertes saliendo con ella te sientes acompañado, está bien eh, durante la semana tienes un trabajo ¿Cómo así trabajo yo. Ajá, sí, sí trabajas. yo sí, sí, entre semanas, sí, yo aquí a mis familiares y todo así, a la construcción. Ah, muy bien. Y entonces los fines de semana, pues, te vas a pasear con Natalia. Los tiempos libres, sí, la, la mayoría de veces he conocido amigos, sea, de verdad, pero pues ya tienen ya su media naranja, entonces yo no me meto en eso, no. Claro. Oye. Tengo cuidado. Por ejemplo, ¿ustedes ven eh, televisión? ¿Ven eh, videos? Entonces sí vemos de... más que todo vemos Los Gavilanes. ¿Los Gavilanes es una novela? Ah, no, película, Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes es una... La, los Tres Hombres y las Tres Mujeres, ¿sí lo ha visto? Eh, no. ¿Y si la ha realizado? Acá en México creo que no... Bueno, al menos yo no, pero bueno, ¿a eso, eso le gusta a Natalia? ¿Tú qué sabes que le gusta a Natalia y que no? A que no, no le gusta eso digamos, si no la quiera, que no la cuide, que y que no le llegue a hacer caso, ya no le gusta eso. okay oye... Que sea infiel. Que seas infiel, claro. Oye, una cosa, ¿tú alguna vez has escuchado que Natalia hable o que se mueva? No, a veces sí, que se, veces se movió, fue bueno, o sí, movió en los brazos y sí. ¿Qué hizo? Nos trató de intentar de caminar. ¿Intentó sí, caminar? No, no quería, sé, pero me quedaste en el viajito? y estoy, no le no, regalarle una paleta de chocolate. Oye, pero Natalia intentó caminar, dices. ¿Viste que se movió? Las no, veces sí, pero la mayoría caminas así, pega hacia mí. Ok, sí, Que cambia. yo soy sí que la apoyo. Claro. Y de hablarme sí, me dice lo que ella necesita, todo favores, todo, Y pues, nos unimos y todo. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que ella necesita que te pida favor? No, no, dice que sí. Y hasta ahora... Pues, pues, sí, la lluvia. Oye, bueno, oye, cosas así más que... Todo. Vi, vi que te, que te secretó algo, ¿qué te dijo? La lluvia, que sí, que, que soy un buen hombre, que nunca le voy a fallar ni nada. Ok, ok, pero ahorita vi que ella te habló al oído, ¿qué te dijo? Sí, sí, sí, siendo sí, no sí, sé sí, sí, sí, sí, guapo tierno. Ok, ok. Eh, mencionas que tienes en, en mente eh, otras caras de otras chicas que te pueden gustar. Sí. En algún momento... ¿Te gustaría en algún momento cambiar a Natalia de, de rostro? ¿Sí? Ah, ok, no, no, dice, no, Natalia, no, dice que no, que no, este, no, pues no, ¿cómo te va a cambiar? Ok, ok, sí, sí, te, ent te entendí muy bien, Cristian, sí. No, que pasa que, no, sí, yo tengo una, que, una empresa que da recursos humanos. Sí. Y está de pelo castañito se pinta los labios oscuros, o sea, cuando voy a Pontibolar, te recuerdo o sea, como si viviera allá. Ah, ok. cómo se llama esa pero, chica? No, no, no, ¿Cómo no. se llama esa chica? Sammy Carrillo. Sami. Sammy Carrillo. Sammy así Carrillo. aparece en el Facebook. Sammy Carrillo. Sí. entonces ella es menor que yo, como cuatro años, pero ya, ya se estudia así, de, de oficina y todo. Okay. Ok. A ver, me gustó estar con ella, y sí, si no, por alguna casualidad hubiera tenido el don de hacer así, igualito, uy créame, pero bueno, ya me quedé ahí con lo que Dios me dio. <risa> sí, sí, sí, no, claro. hay, hay que quedarnos con lo que con lo que Dios nos da, pero si quisieras, eh, si, si se pudiera hacer la, este, la otra chica, y la no otra es Camello Abuelito, dices, como así? Güero, cabello amarillo, cabello de qué color? Ah, sí, esta vez se lo ha cambiado todo, se ha echado rubio y el último, pues he hecho rojo, que bonita, así yo no digo nada por eso. okay Me gusta, de todas maneras, todo color es bueno. ¿no? Todo color es bueno. <risa> es que ya nos. Porque nos es quedan así, nosotros ya nos besamos, nos abrazamos, todo. Mira, Resendis eh, nos mandó un, un, este, un mensaje y nos pregunta que los papás de Natalia ¿dónde viven? ¿Y que si los visitan? En el TikTok son los que aparecen ahí tomando conmigo y la la corriendo esos son los papás de ella. Sí, en tu Instagram pueden ver a, a tus suegros, yo ya los conozco, ya, ya los vi. Entonces, ¿ellos los visitan a ustedes? Tener que ya, ya la verdad con mis familiares de aquí, los que con mis papás y mis hermanos, tampoco ¿no? tomo fotos, no, okay. no, no me gusta ni nada. Ok, pero, pero que... con ellos sí, por... Ajá, sí dime, con dime. Ellos, porque primero que todo nosotros andamos los, los cuatro y éramos así lo que tomamos, entonces sí, ellos aceptaron y todo, y que podíamos hacer la vida así. Y... Yo pero paso todos los días, siempre les Skywalker como agradecimiento. Muy bien. Oye, te tengo que hacer una pregunta, te digo, obviamente, para, Porque... para poder platicar contigo, te, te me puse a ver tus cosas, tus videos, tus fotografías. Esta pregunta, si sí quisiera que me la respondieras, yo creo que es la pregunta más importante de esta noche, y es, eh, ¿por qué tienes una foto de dos chicas muertas en tu Instagram? principio era por amargura y todo, ¿sabes? ¿sabes por qué? Lo que no he tenido de verdad y sí pero que nunca, sí, pero antes de ser famoso, ahora que sido famoso, ya no, ya, ya decidí irme con ella Ok. okay. cosas, así. ¿Quiénes son esas dos chicas que están muertas en la fotografía que tienes? Para es que, pero, las pues, por más, ya pues, que me traicionaron y todo, y sí, la, la mala suerte. Sí, ¿no? O sea, son dos chicas, Gracias. están tiradas, una está en un charco de sangre. Sí, ¿Qué, no. les ansiedad. ¿Qué, ansiedad. ¿Qué les pasó? O ansiedad. Sea, ansiedad. son descargadas de internet. okay de Tú las bajaste de internet, ¿no sabes qué les pasó a esas chicas? Sí, no sé, pero eso de todas maneras es ansiedad. ¿no? que yo, yo, yo he llegado así a golpearme yo no solo por eso he de malas para amor y todo ¿Por, por qué pusiste esa foto de esas mujeres muertas en tu Instagram qué ¿por qué por ansiedad tristeza no soberbia ansiedad ansiedad tristeza qué te causa al ver estas mujeres al ver estas mujeres muertas en sangre, llenas de sangre este, qué te causa ¿Qué, qué, cuál era el mensaje que querías dar en tu Instagram era eso no sentía la melancolía sí solteridad, que va a ser imposible va a ser imposible tener a alguien no, no sé no sé Ok, no fue así este tú le tienes algún rencor a las mujeres ¿Eh? sientes que, que te han hecho daño no no que sentía que no, no me aceptan ni nada no sé no sé Ok, sientes que no te pero, quieren pero no les hablo los no que ya no sé que pronto eh, siento como llamo esto esquizofrenia y sí paranoia y bueno y realismos okay pero estas eh, digo que si tienes como coraje a las mujeres a las mujeres reales y sí, cuando dice eso decía no ya en este mundo no recibo el día mejor así mejor no hay me que ajá es mejor este es mejor esto oye qué qué cosas buenas hay de que tu novia sea como Natalia qué cosas buenas hay de una mujer como Natalia a una mujer de verdad cuáles son las, las cosas buenas Ay, ya bueno sí no bueno, me molesta mucho no pide y... muy sí pegado pues, claro, ya me abrazan, me sueltan la, la, la verdad sí ya es confianza y todo ya bueno si me abraza, pues no suelta y bueno te que saber expresar bien y todo o okay. mostrar mi o ¿cuál es la cosa la cosa mala que tiene Natalia por ejemplo cuál sería lo malo en pero qué que haga Natalia quererla. o sea Natalia que qué es lo malo de tener a Natalia que pudiera hacer o etcétera No, está en el momento como le dijera. No, está en el momento. No, no. Yo paso ahí. No. Todo bien con Natalia. ¿Cómo? Todo bien con Natalia. Con ella todo bien. Ok, pero con una sí, mujer, una mujer sí. real, ¿qué cosas malas tiene una mujer real? Es que sí, vanidosa, es decir. Vanidosas. No mucho, traicionera vanidosas, traicioneras, eh, mentirosas, que te han pagado mal, como nos, nos comentas, ¿no? Sí, ya me último cuando volví a la, el, el año pasado, la que aquí al lado, estás de nombre de Luisa, uh -huh. me desconoció y todo ya, no quería saber nada de mí. Ah, con... un extraño, era basura falla. ¿Conociste a una chica cerca de tu casa y de pronto ya no quiso no, saber es nada? Esa misma, no es esa misma, no, no es esa misma, que estoy cuando era menor de A. Ah, es la misma, ya no quiso es saber la... nada de no. ti. Sí, no, ya dejó de quererme. En tu Instagram, eh, ¿tienes amigos que te siguen, que ven tus fotos? Amigos que, que son amigos conocidos uh. tuyos o no? algunos y y ahí tengo en Instagram otro que tengo de, para después yo como en unos edificios ahí ahí tengo una la que ah, de mi salonito ah tienes otro la Instagram que imagino también, la que imaginas la también la que me imagino también ah, de, si pudiera hacerla y todo pero, pero esa vale, la, ya tengo, ya tengo y todo así un... conocía y ah, tienes un Instagram este secreto digámoslo así Ok, tengo dos cuentas yo hice varias ah ok. En, en las otras cuentas también tienes pues eh, fotos de mujeres muertas en algunas veces sí sí subías fotos de mujeres muertas nadie te dijo nada sobre esas fotos así como alguien que te preguntara por esas fotos más que todo de trabajo mis compañeras decían eran que más que todo me parezco golpeado y todo así, fatigado que porque hago eso y todo y, y porque sí, así además las es que va a ser un incapaz no voy a poder hacer lo que sueño y todo, no, la familia, ¿verdad? ¿Tú tienes eh, fotos donde tú estás como golpeado? ¿Quién te golpeó? Sí, ansiedad. ¿Qué? ¿Tú, -tú Yo mismo de castigo, yo mismo de castigo porque soy sí, negativo y todo. Ah, tú mismo te golpeabas, ¿con qué te golpeabas? Por, por eso lo que no... ¿Pero con, con qué? A mí. ¿Cómo, ¿Cómo te golpeabas? ¿Cómo queda con un con una objeto? Era, primero era un látigo y la otra sí fue. Sí, fue una, sí un, una, un amigo así. Pero fue un golpe, sí, un ladrillazo y todo. Ah. Y lo hizo otro. ¿Y, ¿Y las fotos de cuando estabas golpeado las subiste en, en tu cuenta de Instagram? De es que sí, yo a valorar a una mujer es que yo sé, sí, no, no hay los sentimientos, nada. ¿Qué dice Natalia con respecto a esto de que te golpeabas? ¿Qué dice Natalia? No, no es si me apoyo, yo he dicho que si no hay ninguna que me apoye, ya va a estar solo conmigo pendiente en todo. Dime, dime una cosa, yo veo que quieres mucho a Natalia. Si Natalia hiciera algo malo, ¿tú le pegarías? bien y esto sí que no cambiar conmigo ni nada, pero sí, me O sea, lo investigo bien. O sea, ¿pero sí le pegarías a Natalia? No, nunca, sí, una no, muchacha sin capas, en plotas que imaginas no, no podría ni nada. O sea, a las, a las mujeres que imaginas que, que son conocidas tuyas... Este, no les harías nada. ¿Les harías algo? Siempre y cuando usan así que me traicionen y todo, de una vez. Ahí dejamos la cosa, ya terminamos todas y nos desconocemos, nos alejamos. Ok, te alejarías, pero no les harías nada. No, porque es que hoy en día aquí eso es un delito y no puede apreciar Claro, claro, pues eso es obviamente un delito. Pues claro, oye, eh, las fotos que subiste que estabas como en un, en un, eh, con, en un pasto que estaba sentada con Natalia, ¿qué lugar era ese? Se veía muy bonito las fotos que estabas con ella. O sea, un río, una cascada y una quebrada. Ah, ándale, exactamente, sí. Que ya tenía una paleta de mini mouse. Ajá, exacto. Eso fue, nos me fue en el fue antesito, eso es un parque que hay, como le dijera... De ahí a un abismo. Ahí. Ahí. Ok. So, y... En la esquina hay como una hacienda. un ranchito. En un ranchito. Oye, cuando sí, vas a comer, va también vi que, que fuiste como a unas cabañitas donde estaban como desayunando. Estaba muy bonito el lugar. Eh, Natalia también pide de comer. Fuencivate. Ok. Na -na Natalia también pide de comer cuando van a esos lugares. Que le gusta el toque de. No, que todo el mediodía le va a un almuerzo, tras de arte se va a tener le gustar, pero los postres, las presas, allá le gustan. le he comprado presas. Y entonces, eh, he comprado chocolate, todo, que le usa chocolate. Ok, oye, ¿y si a Natalia le gusta tomarse fotos así como sensuales? Sí. ¿Y ah, si? Sí? Pues, ah, ¿Cómo así? Sí, sensuales ves que es que se vea atractiva pues que, que sea coqueta le gusta tomarse fotos así que entra poco a misa la idea que me ocurre hacer de, de sí conseguir esos piernas Ah, no, no sueño, pero sueño es en el centro porque estas son de como de al como no de peluche ah. no se ve muy bien deforme ah ok sus piernas son así, sus, piernas, sus piernas son de peluche bueno, por un lado uno con el peluche y con piel así normal, pero lo otro ya, si son compras del centro de tipo maniqueas así y se ve para que sean reales. Ah, ¿y, se, y le vas a comprar de esas o le vas a dejar las de peluche? Se da las que se da con las gemelas, cuando ponga ropa apretada. Ah. Para que este man, este sí está regalado. No, pues sí, sí, te vas a sacar la lotería con, con unas de esas. Oye, este, me preguntan aquí que si dejarías que Natalia, que Natalia eh, sacara su OnlyFans. No, ¿Fans? OnlyFans, OnlyFans, ¿la dejarías que tuviera un OnlyFans? Porque qué para mí. Pero nada más para ti, ¿no? Pues sí, claro, es que con las fotos pues ya un OnlyFans, pues cualquiera se suscribe y, y la ve. ¿tú la dejarías que, que sacara una cuenta de OnlyFans? Sí. Sí. Oye, aquí hay una, hay una... Aquí hay una pregunta que no quiero hacértela porque no, a lo mejor se incomoda Natalia, pero pues aquí entre hombres, eh, a, a lo mejor igual sí nos dices. Eh, ¿Qué de ropa interior qué usa? Este, ¿Cómo se dice? ¿Pantaletas grandes, pantaletas chiquitas? ¿Cómo, cómo qué? ¿O ¿Usa o usa ropa interior o no? Ah, sí. sí. sí, utilizo esas tangas. Ah, usa tanga también, Natalia usa tanga. Bueno, pues sí, pero pues es que es, es joven, es joven y ahorita. Uh -huh cuando le consiga estás del centro esas notillas ya le brotan lo que quiera Oye eh, ya, de playa ¿Y, y no se puede conseguir con o sea de la cintura para abajo completa o sea no solamente las piernas sino el agua que sea la colita en sí que okay, sí. los pies se puede hacer de la cola a los pies se puede pero, no. pero en el centro pero tocaría Rosa con color ¿no? sí y okay, tú la modificas ¿sí? mejor porque ¿Tú la modificarías, por ejemplo, para ya que, se, que sean piernas reales, eh, bueno, mo, como reales y colita también como real, la modificarías? Porque ahorita es puro peluche, ¿no? Okay, que, que, sí. Está, está, está buena, pero la parte arriba, pero la abajo, se viendo abajo, la colita y Oye, ¿y la parte de arriba? ¿La parte de arriba qué tiene de qué está hecha? que todo esto está en el momento todo está hecho de relleno de almohada, tela y palos okay. con, ah, pero si sí le piensas comprar el cuerpo como no, los de no, maniquí no, que es aquel, lo que me gustaría que el cuerpo de maniquí pudiera sentar y, y parar hoy de pie Ajá. como articulaciones que tuviera articulaciones, claro oye, cuando vas por la calle en, en Bogotá si hay alguna chica, una maniquí, eh, ¿no la volteas a ver? No, más que todo la voy para las demás, para las de verdad, para mostrarle que no, no estoy solo ni nada, y tan, más que todas las de verdad me miran harto. No entendido la mayoría el por qué. ¿no? Ok, cuando tú vas a la calle solo, ¿volteas a ver a las maniquís o a las mujeres reales? Mujeres, ¿verdad? mujeres reales bueno eh, tápanle los oídos para que no los oídos para que no se entere <risa> pero ves a mujeres reales en la calle ah, sí. y luego te las imaginas te imaginas a esas mujeres reales que has visto en la calle te las imaginas aunque más que todas las que tengo ahí, las que con conocí mí, fueron de trabajo y de colegio. Esas son las que más y te que, imaginas. Que yo, Paula, de una de esa misma, la hermana esta que eh, mejor, la que no me quiere ver, es muy re bonita, hermosa, pero tiene marido y tiene su hija. Ah, esa es la hermana, la hermana de la que no te quiso. Pero es, sí, esa es mayor, ya 20 tiene ya como 40 años o no, menos, 35. Pero está bonita. Uf, miro y se me en los ojos, okay. con las que si sí, salir así, tirar okay. del cielo. ¿Y ella, por ejemplo, te ha visto con Natalia? No ha visto, espero la mamá de ella y el papá me vio. Ok, ¿y qué dicen? las otras? ¿Te dijeron no, no, sí, algo? Bravo, yo no quiero, yo no quiero, después, ¿qué pasó? Que me van a denunciar, no, no los quiero ni a ninguno de ahí. ¿Por qué te quieren no, denunciar? ¿Por qué te quieren denunciar? No, por, pero eso fue hace un año. ¿Qué pasó? ¿Por qué te quiero? Que no hacer, la verdad que yo quería hacer un montajito, y, y lo hice. Estamos los dos y, tú y ya no le gustó, entonces. Pero si sí mira mucho a mis estados, pues antes de que eso, mira mis estados de Instagram. Ah, en tu Instagram hiciste algo, ¿qué hiciste? Pues, ah, porque al estado, solo fotomontaje, de yo con ella, con la Luisa. Ah, hiciste un fotomontaje de tú con, con la hermana de la Después que... Me ¿Con la hermana o con la que no, no quise? No, es eso, con, no, no, no, con ella misma, con ella misma, con la, que no me quiere. Hiciste un fotomontaje y está, lo subiste, quiero. hiciste un fotomontaje y lo subiste a tu Instagram. Ya cuando lo vio, pues me hizo reclamo y todo, y se puso de zapa y, y una vez hasta aquí a la casa, con la, la, mamá, la mamá, la mamá llama a esa mitad. Sí, y, de, y el fotomontaje era pues teniendo relaciones. Sí, pero ya, ya no, ya, ya, no, ya no era igual ni nada. Ya después nos encontramos y nos fuimos. Nos fuimos ¿no? Ok, te ignoro y todo, claro. Por el fotomontaje, pero antes sí veía tus estados en Instagram. Sí, pero ya, si sí, me no, conocía, sí, pero nada más, por vida, más el pasado. Ya, claro, oye, sabes eso esa foto, eh, esa foto que tienes de las muchachas muertas, ¿sabes si fue allá en Colombia fue en Bogotá o dónde fue ese? Vamos a esperar a que se vuelva a conectar. Vamos a esperar a que, que se vuelva a conectar. Vamos a ver, voy a volver a hablar. Vamos a hablar un poquito más con él y ya vamos a terminar la transmisión. Si alguien quiere llamar, ah no no pueden porque es una es una videollamada. Entonces ustedes no pueden no pueden llamar para hacerle preguntas a Cristian y a Natalia que, que están aquí con nosotros. Estamos en vivo solamente y también están los hijos los hijos. Oye, alguna vez les has pegado a tus hijos porque se hayan portado mal? más veces te quedas me sí, botó cosas y todo eso creo que me hizo caer una vez uh -huh. y le pegaste pero así normal palmadones así nalgadas así sí. eso no se hace claro oye y no tienes eh, como mascotas un gatito un perrito algo así la verdad es que tan necesitado de, de higosito, pero, pero no, ya con los que tienen mis papás ya. Oye, son perritos. ¿Y de, de niño no, no te gustaba tener animalitos? ¿No los pegabas? Una vez animalitos para los que visitaban antes de conocerla, ella cuando estaba solo corriendo de cama que le daba a las vacas y caballos, les daba zanahorias, frutas, verduras. ¿A las vacas les dabas de comer eso? Los caballos, los caballos también. Ok, pero no les pegabas a los animales? No, estos sí, no muchos son peligrosos, pueden herir o algo. Ah, que, okay, pero a perritos, a gatitos, hay... a pajaritos. Perros para ellos para ellos de afuera, cuando le dan por la tira a un andarse. Pero nada más, exactamente. Y a, un, y a un gato una vez, pero por allá abajo en un trabajo, uno medio pasa y ir a, y a así, Te rugía? A uno. Te al gato. ¿Y qué le hiciste? será fastidioso. ¿no? A veces me tocaba espantos, lo, lo vi encerrando. De trabajar en las habitaciones con puerta y me tocaba así cerrarle la puerta. ¿Y qué le hiciste al gato? No, sea, encerrarlo para el coche, si ahí va a subir material, entonces también para que no lo fuera a pisar. Ok. ¿No le hiciste nada al gato? Okay. No, la verdad, era ajeno. Entonces, no se metió problemas con los dueños. Claro, claro, claro que sí. Oye, bueno, ¿tienes fotos ahí atrás? Estoy viendo que en la pared tienes fotografías. ¿De, quién es? ¿De qué son las fotografías? Vale. Atrás en la pared hay fotografías. Ah, estas son varias, de mi mujer y a este lado, mi mujer A ver, vamos a ver las fotos Ok, esa cuando se la tomaron, mira esta, oye, tiene otra cara, ahí tiene la boca este abierta año. ¿Tiene la boca este abierta año. este año? Sí, sí ¿qué va a decir? Se me, se me está descargando el celular, ¿qué hago? este Pues bueno, ya vamos a terminar la transmisión, ¿cuánto tiempo te queda de batería? Ya se dice batería. Eh, híjole, mi hermano. Pues bueno, te dejo que, que descanses y que, pues bueno, te agradezco la charla. Eh, seguramente vas a tener muchas más eh, llamados, más entrevistas. Tómalo con calma. Pero, entonces, cuando lo cargué, pues, continuamos, vamos en este tema, vale, los cuadros. Ah, ok, ok, ok, sí, si no, si no podemos, este, comunicarnos mañana, no te preocupes, para que cargues bien el celular, y, pues, nos platicas después, mientras tanto, pues, te seguimos, ¿en dónde te seguimos? Cuéntanos dónde te seguimos. En TikTok, yo hice Hawaii, Hawaii, TikTok. En, en Kawaii, en TikTok y en Instagram también? Instagram, Instagram, si quieren, sí, claro. Solamente dime una última cosa, ¿qué les dirías a las personas que que no aprueban tu, tu relación con Natalia y con tus hijos? ¿Qué les podrías decir? ¿De qué? Pues eh, que están bien, están mal, que te dejen estar con, con tu familia como quieres, ¿qué les, qué les puedes decir? Momentano. No, yo no, no sé qué decir. No. Está, no, no tienes ningún problema. Muy bien. No, cada quien, bueno, mire cómo arregla las cosas su manera y todo, pero que nunca no sean como que maldad ni nada, por eso no. Con maneras, todo se arregla la cabeza de uno, la primera de uno. Muy bien, Cristian. Pues estamos en contacto, tienes mi número eh, en este programa, Cualquiera, cualquier día que quieras platicarnos algo tú llámame o mándame un mensaje y lo platicamos aquí vivo con toda la gente, te agradezco que hayas aceptado esta invitación, le agradezco a, que, a Natalia también, a los niños que están ahí contigo y pues eh, cualquier cosa que quieras platicarme, mándame un Whatsapp. Sí, correcto. Dale pues, Cristian, y pues bueno, te deseo mucha suerte, te deseo que estés muy bien, y que todo va a salir mejor. Sí. Muy bien. Sí. Y pues yo creo que deberías de quitar esa foto de Instagram, porque ahora estás feliz, estás contento. A lo mejor esas fotos que tienes ahí no, no te hacen feliz. Entonces, pues yo diría que mejor no no la dejar ¿sí? Dale, a mejorar entonces. Vaya, con esto sentido vamos Mejor, sí, quiero. Espero que estén muy bien, Cristian. Espero que, que todo salga como tú quieras y que te sientas bien. Vale. Un abrazo hasta Colombia, mi hermano. Que estés muy bien. Gracias. Saludos. Vaya a los niños. Vaya Natalia. Bye. Bye. Que estés bien. Eh, uh, estamos. Eh... Bueno, se le estaba descargando la, la pila a, a Cristian. Eh, estoy, estoy aquí todavía. Me volví aquí la transmisión de TikTok. Son 11.36 de la noche. Comentarios de los que me pusieron durante toda la transmisión. Diversos, diversos, diversos. Eh, y es que está claro que, que podemos tener muchos muchas opiniones con respecto a este caso de Cristian. Y podemos tener opiniones de, de acuerdo a, a cómo vaya contando la historia. Cristian eh, se está haciendo muy, muy popular, muy famoso en redes sociales. Su TikTok eh, está siendo compartido. En su caso salió, yo apenas el, el día de hoy lo vi en las noticias, lo vi en en redes sociales, un noticiero hizo una nota sobre Cristian y van a seguir haciendo notas seguramente. Um, eh, obviamente, esto le compete a, a profesionales, digo, en el, en el caso de en el caso de, de si es necesario. Esta, con esta entrevista, yo quise conocerlo, quise saber cómo era Cristian, quién era Cristian, qué pensaba Cristian, solamente conocerlo. Al final de cuentas, eh, a mí no me toca juzgar si está bien, si está mal, no me toca querer ayudarlo o no ayudarlo, no, no, no necesita ayuda o sí necesita ayuda, eso tampoco, eh, solamente... Lo conocimos. Me parece que tratamos, yo bueno, traté de hacerle las preguntas de todo tipo para poder tener un contexto más de Cristian. ¿Quién es Cristian? ¿Qué hace Cristian? ¿Qué piensa Cristian? Eh, y por más que, que imaginemos cosas, es la vida de Cristian. No sabemos si sí hay cosas atrás de esto, pero al menos lo que vemos es que es su vida, es la vida que está llevando con estos, estos muñecos y, y así, así vive su vida. Y por extraño que nos parezca, pues él lo dijo, creo que muy bien, dijo, cada quien resuelve sus cosas como, como quiere como puede, Mientras no esté haciendo o no afecte a terceras personas, mientras no haga daño a terceras personas, cualquiera de nosotros, no solamente Cristian, cualquiera de nosotros, mientras no hagamos daño a alguien, este, pues podemos ser lo extravagantes que queramos ser, sin que eh, afectemos a otras personas. En este caso pues escuchamos que, que tuvo problemas con, con la vecina por una situación que puso en redes sociales. este Nosotros como, como personas de, de internet, si por el momento no vemos que, que esté haciendo algo malo o algo malo con alguien o haya hecho algo malo, eh, solamente es conocerlo. Eso es todo. En otros casos, hay, hay algunos otros casos en internet que pues, se presentan a personas que han lastimado animales, que han hecho cosas malas, etc. Y obviamente pues la comunidad de YouTube se reúne y, y pide una justicia y a veces, a veces sí suceden estas justicias. En este caso solamente lo extravagante de su vida es conocerlo estoy seguro que van a, a seguirle lo van a seguir entrevistando eh, lo van a incluso a invitar a lugares seguro depende cuánta fama logre depende cuánta fama logre como maffe Walker eh, ahorita está viviendo un, un momento soñado maffe Walker por todos lados eh, por todos lados le, le llega dinero por todos lados le llega invitaciones por todos lados la conocen, le piden fotos, por todos lados. No sé hasta qué punto Cristian vaya a tener fama, popularidad o popularidad o demás en redes sociales, en internet. Tampoco no sé si eso vaya a ser bueno o sea malo. Tampoco sé si lo que esté haciendo sea bueno o malo. Tampoco sé si él sea bueno o sea malo. La mayoría de las entrevistas que tenemos aquí, pues son para hablar de un tema. Y traemos a personas que, que conocen estos temas y nos platican acerca de esto. No recuerdo alguna otra entrevista por el momento que nos hablen de una, una cosa como esta, una forma de vida o de un pensamiento propio drástico, no sé. Esta entrevista fue diferente, fue para conocer a Cristian. Eh, yo que estuve, gracias Kenia, un abrazote, Kenia, dice que me mandó PayPal, qué chulada, Kenia, gracias, gracias Kenia, qué chulada. Ah, pues es que no sé qué pensar, yo lo único que quiero es que, pues que Cristian se sienta bien, y que esté bien, y que no haya ningún problema con ninguna persona por culpa de Cristian. Cristian que haga y sea como a él le gusta, pero sin que haya algún problema con terceras personas. Esta fotografía de la cual le pregunté y de que... obviamente vi que su, su reacción fue de... de alarma por no saber qué contestar ante una evidencia tan clara como es la fotografía que tiene en su Instagram... Eh, es una escena violenta es una escena muy violenta se las voy a platicar por si esa fotografía ya no va a estar en su Instagram son dos chicas que están tiradas en el piso una me parece que está boca arriba la otra está boca abajo la que está boca abajo está en un charco de sangre la que está boca arriba eh, si sí es que está boca arriba me parece que tiene un letrero tiene como, un, como, como si alguien las hubiera, sí, como una venganza, como algo así, tiene, tiene escrito algo en, un, en una cartulina, eso me sacó mucho de onda, mucho, mucho, no, no lo pude entender cómo entré, conociendo la historia, porque pues, obviamente lo, lo investigué de, de ver cómo era el proceso, de que sus hijos los tenía pues de chiquito, los chiquitos, y después como que crecieron y todo eso, dentro de todas esas fotos como familiares con, con los muñecos, con Natalia, y de pronto salió una foto que, que es así de impactante, sin ningún texto, sin ningún like. Me extrañó también que, que en su Instagram parece que nadie. Parece que nadie ve su Instagram, parece que nadie ve el Instagram. Simplemente existe, pero nadie lo ve. Entonces, por eso esa fotografía que está en medio de todas esas fotos amables, eh, nadie, nadie se percató de esa foto. Nadie preguntó, nadie like, nadie nada, nadie corazoncito o oh, rechazo, nada. Eso es lo que sentí muy extraño al, al ver el, el contenido de, de Cristian. No sabemos dónde vaya a terminar esta historia, pero aquí la tuvimos de primera mano, ya que tuvimos la oportunidad de contactarlo. Eh, Dicen que, ¿cuál es el Instagram de, de él? Si yo pongo el Instagram de Cristian, de hecho, en, las, en la publicidad que hice de Cristian no puse su Instagram. Pero si alguien, si alguien quiere seguir a Cristian en su Instagram, pues, y si lo quiere hablar con él, eh, pues, solamente que, que sus pláticas o que lo que le digan, etcétera, sea más de motivación, me parece que Cristian se siente eh, solo, un poco solo, y yo creo que le haría bien unos mensajes positivos, eh, unos mensajes de, de que lo comprendemos, de que lo entendemos, de que no somos nadie para juzgarlo, eso pues obviamente no. Solamente lo conocimos. Es lo que pasó esta noche en esta transmisión es simplemente haber conocido a Cristian. Hasta el momento, yo no sé de algo malo que haya hecho. Y entonces por eso no hay ningún problema. Solamente conocimos a Cristian. Eh, su Instagram es el... A ver, se lo voy a poner en pantalla. Voy a buscar su Instagram. Instagram. Instagram. Me mandó mensaje Instagram, ahorita, al, al otro teléfono. A ver, aquí me mando De hecho, nunca se conectó a, a Instagram, esta cosa. Dice, eh, videollamada mejor, se cortó. Mañana les cuento lo de los cuadros Después mi lugar de arriendo que me salió irreal y es con la gente que yo quiero porque quería yo ser así desde los 25 años, la misma hora por videollamada. Ah, dice que mañana hagamos una nueva entrevista, que mañana nos cuenta lo de los cuadros y otra cosa que nos quiere contar, mañana a las 10 de la noche dice que hagamos otra videollamada. Ok, que le digo que sí, que mañana hacemos otra videollamada a las 10 de, de la noche, que nos platique lo de los cuadros, y vamos a dejar que él se exprese. Ahora, eh, ahora lo, le preguntamos, ahora lo conocimos, y si él hace la videollamada en las transmisiones, pues, pues dejemos ahora que él se exprese y nos quiera contar lo que él desee hay gente que dice que no, que no ponga el Instagram, hay gente que dice que sí ponga el Instagram, eh, pues entonces ya, no sé, hoy, hoy el chat está muy dividido, y yo también tengo ese sentimiento de no saber qué sentir, entonces entiendo que el chat esté tan dividido, tan dividido, todos tienen opiniones como raras y diferentes, Ah, pues bueno, mañana dice que nos habla a las 10, 10 de la noche, y pues ya nos platicaron lo de los cuadros, y pues yo creo que eso es todo lo que tengo que decir, bueno, tengo que decirles también que el miércoles, mi miércoles tengo, sí, sí, es el miércoles, miércoles, sí, ¿eh? o dije martes, Ay, no me acuerdo, el miércoles o mañana, eh, tengo un invitado desde Costa Rica. Nos va a hablar sobre... Eh... Estoy leyendo los comentarios, este... Estoy leyendo los comentarios. Eh... El miércoles tenemos un invitado de Costa Rica, nos va a hablar sobre los misterios de Costa Rica. Eso me encanta porque podemos conocer los misterios y los fenómenos paranormales de otros países. Y me encanta que el miércoles tengamos a nuestro invitado de Costa Rica. El viernes tenemos a este invitadazo, invitadazo, invitadazo. El viernes lo tenemos y a mí me va a dar mucho gusto tener aquí a una personalidad como, como lo es ese señor que estará con nosotros el viernes. A la gente de, de Patreon ya, ya les dije quién va a estar, ellos ya saben quién va a estar ahí con, con el invitado, cuál va a ser el invitado. Y el sábado, el sábado puede, eh, estamos como nada más que me diga así, el criptozólogo de España, pero esa transmisión si se hace, será a las 12 de la noche, el sábado 12 de la noche, porque en España es muy temprano hacerla a las 10, a las 11, a las 12 de la noche de México, en España sería a las 7 de la mañana, entonces pues ya es un mejor horario para que nos hable este criptozólogo, nos va a hablar del libro que, que escribió, etcétera, Así que va a estar bueno ese, ese tema, va a estar buenísimo. Alguien que se dedica a la criptozoología, eso está bueno. Entonces sería sábado a las 12 de la noche. Viernes nuestro invitadazo que ya sabrán quién es. Y miércoles nuestro invitado de Costa Rica. Y mañana Cristian nos va a volver a llamar a las 10 de la noche, una videollamada, nos va a platicar un poquito más acerca de él. Ahora lo dejaré que él hable más, que nos platique más el sol. Hoy creo que las preguntas que hice eh, fueron suficientes para conocer el contexto y ya lo que Cristian quiera mostrarnos y dejarnos ver de él, pues ya será será cosa que, que agradeceramos, agrade, agradezcamos. Gracias a todos. ¿Qué, qué opinas de cabeza? Eh, no sé cuáles son sus redes de, de cabeza. Bueno, no he buscado para que contactarlo, pero sí me gustaría contactarlo y poderlo tener aquí en una entrevista a de cabeza. Tuvieron muchos comentarios diferentes y en diferentes momentos. Al principio de, de la transmisión, me estaban súper atacando a mí. Y como después de media transmisión, los estaban comentando cosas diferentes. Entonces, por eso les digo: los comentarios. Fueron de acuerdo a lo que al sentimiento que provocaba Cristian. Y provocó muchos sentimientos diversos. Así que aquí no hay cosa buena ni cosa mala, solamente su opinión. Lo que vieron y es una de las pocas veces que nos vamos sin una conclusión. Nos vamos simplemente con la experiencia. Pues, bueno, gente, voy a seguir haciendo trabajo, contenido. Mañana hay un nuevo video en el canal de YouTube. Eh, los quiero mucho. Gracias por apoyarme en todas mis redes sociales. Gracias por los superchats. Gracias por las, eh, las estrellitas. Gracias por eh, el PayPal que me mandaron. Gracias. Está mi, mi wish list que el día de hoy me mandaron estos lentes. A mi, de mi wishlist. me compraron estos lentes. Gracias, no sé quién es todavía, no no sé quién me los haya comprado, pero pues gracias por hacer uso de la wish list y obsequiarme pues estas cosas locas que ocupo para que Oxlack se revolucione. Estos lentes ya son de Oxlack revolucionado, revolucionado 2022. Así que mil gracias a que me haya obsequiado estos lentes de mi wish list. Se la superrifaron, Gracias. Gracias. Ahora sí, los, los trolls tienen infinidad de, de cosas más que decirme y de más apodos que ponerme, así que estoy contento, porque son muy provocativos, miren, son muy provocativos estos lentes. Eh, creo que ¿qué me dijo mi, mi sobrino? Me dijo que sí, que como la Mickey Minaj, o, o no sé cuál es esta, esta mujer que es muy famosa, que es muy extravagante, pues así dijo que, que me parecía. <risa> Dice, te ves más guapo con lentes, pues porque casi ocupa toda la cara, por eso por eso me veo más guapo. Bueno, gente, pues los quiero mucho. Gracias por los regalitos del wishlist, por todo lo que me apoyan, mis redes sociales. Yo todos los días busco contenido para subirles en video, en imágenes, en información, en entrevistas como esta, en no sé qué les haya parecido, ni qué piensen de mí, pero bueno, a veces piensan mal de mí, a veces piensan bien de mí, a veces etcétera. Es, es el sentimiento que tengan de acuerdo a las pláticas que tengamos o de acuerdo a los invitados y demás. Eh, la verdad, hoy, hoy fue una noche que no ten, yo no tengo algo claro que decir al respecto, no tengo claro. Creo que también me, me evito me evito mucho los comentarios porque estamos en vivo. A lo mejor, si lo platicáramos en privado, tendría más cosas que decir. Creo que en esta ocasión me estoy omitiendo bastante la opinión, bastante. Eh, pero pues no sé si tenemos una oportunidad de vernos, por ejemplo, en Mérida, por ejemplo, en Puebla, que voy a estar. Y a lo mejor en Ciudad de México, a lo mejor lo podemos platicar ya eh, estando en persona ustedes y yo. Los quiero mucho, descansen, espero les haya gustado la transmisión y nos vemos en todas mis redes sociales. Si alguien quiere el Instagram de, de Cristian, mándenme un, un mensaje en Instagram. Mándenme un mensaje en Instagram diciendo ¿cuál es el Instagram de, de Cristian? Y se los paso. Pero, pues es para que... Pues para que si lo sigan... Lo, lo dirijan a cosas positivas, ¿ok? Lo dirijan a, a cosas positivas, eso es lo que les pediría solamente, ¿sale? No, que no haya insultos, que no haya cosas que, que, les, que, le, que le digan cosas negativas, ¿no? Que sean puras cosas positivas. Él necesita eh, rodearse de cosas positivas. Entonces. Si todo está bien con él, solamente es extravagante, eh, pues hay que rodearlo de cosas positivas. ¿Sale? No vayan a decir cosas feas ni nada. Los quiero mucho. Ahora sí. Gracias por todo. Estos estamos súper raros, ¿no? Súper raros. Me dicen que, que por si me sale un, un jale de, de soldad, pues ya, ya con estos. Pues sí. Están interesantes los lentes. Gracias a la gente que me... ¿Quién me los regaló? Dígame por ahí, mándeme un mensaje. Oxlack, yo te regalé los, los lentes de tu wishlist. Gracias. De hecho, ahí quedan otros dos lentes raros, ¿eh? Así que, si alguien me quiere regalar los otros lentes raros que están en mi wishlist, yo me los voy a poner con mucho gusto para mis fotos, para mis viajes, para mis presentaciones. Gracias. Obviamente, todo lo que me regalan de mi wishlist lo voy a usar para Oxlack. Gracias, chicos. Descanse. Constantino dice, yo fui. <risas>